Al corazón santísimo de María para alcanzar la gracia de salir de la tibieza y ascender por las sendas de la perfección cristiana. Oh corazón inmaculado de María, templo del Espíritu Santo, morada de la Trinidad Beatísima, corazón santísimo que habéis amado a Dios vos solo más que todos los santos y ángeles juntos, corazón admirable, hoguera oh ardentísima del divino amor, ante el cual es muy poco hasta el amor de los mismos serafines, dignaos derramar en mi pecho una centellita de ese insondable volcán de llamas que arde inextinguible en el vuestro oh corazón amantísimo, compadeceos del estado triste y miserable del mío, pues hace tanto tiempo que permanezco sumido en el desaliento, la inercia y la languidez de las almas tibias, y que me he hecho acreedor, por lo mismo, a las terribles amenazas que contra tales almas lanza el Espíritu Santo en el Sagrado Libro del Apocalipsis. Vos, oh María, que sois la Virgen Poderosa y Reina de Misericordia, interceded por mí cerca de vuestro Divino Hijo, y obtenedme que me perdone mis muchas culpas y me conceda el oro encendido de la caridad divina. Oh Madre Dulcísima, arrojadme vivo en ese abismo inmenso de fuego del corazón abierto de Jesús, para que todo yo arda y me consuma en esas voraces llamas. Sí, reina de amor, yo quiero salir de mis culpas, dejar la tibieza y caminar resuelta y valerosamente por las más arduas sendas de la perfección cristiana, pero nada de esto podré si no viene en mi auxilio el socorro omnipotente de la divina gracia. Y es este el don que espero alcanzar de la misericordia divina, por la intercesión y méritos de vuestro corazón santísimo, una de cuyas glorias, por toda la eternidad, será haber hecho de un miserable pecador como yo, uno de los santos que reinen. Con Dios en el cielo. Amén.